de espaguetis congelado está muy frío está pegado en la mesa no está muy frío espero te puedo calentarlo es un microondas desenchufado todas las opciones dicen espagueti es una nota de papyrus humano, por favor disfruta de este espagueti poco que sabes este espagueti es una trampa Diseñado para tentarte Estarás tan ocupado comiéndotelo Que no te darás cuenta de que no estás progresando Un lado a fondo una vez más por el gran papyrus <risa> Si ni siquiera me deja comérmelo ¿Te crees que viene conmigo cuando ni siquiera me deja? Es tonto A ver, por aquí no hay nada ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ostras! Yo esperaba eso. Un perro, un caballero. ¡Ah, vale! Ya lo pillo para esquivar la azul. Tienes como que quedarte parado. Hay un tiltur... Interruptor escondido en la nieve, clic y yo le da sin querer. Madre mía, soy buenísimo. Hey, ¿Qué es esto? Oh, lo puedo quitar en la nieve. Quita, quita nieve, nieve, quita, quita nieve, nieve. Espera un momento, es un mapa. Soy el mapa. Eh, se supone que aquí es donde estamos y aquí es donde estaba el interruptor. Ah, que antes había pinchado aquí y ahora no hay porque le di el interruptor que ni siquiera sabía. Son dos perros. Son dos perros. ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor identificatelo. Aquí está ese extraño olor Me hace querer eliminar Eliminar a ti <risa> Son dos perros Tienen cola los humanos ah, per... Las azules no tengo que moverle No eh, moverle ¡Ostras! ¡Ah! Esquiva. Bien, bien. No me queda la opción que... Dogami o dogaresa, dogaresa. Pero qué, pero qué tontería que le das sin querer. Vaya porquería. Yo encima tiene un montón de vida. Ha ah, formado un corazón y yo me acabo de dar cuenta, es un de Mira, ah no, pero ahora usas este ataque. Es como dos amores, como que se quieren. A ver si usa. Sí, sí, sí. Ahora. Ahora mi.. ¡Sí, es un corazón! ¡La acabo de ver! ¡Es un corazón! Al final. Y moteo. Oh. Lo siento. Acabo de matar a la mujer y al hijo Ay, no, al hijo no. Al hombre. No, no. es que no me dejaba perdonar los tíos. Le Lo estaba perdonando, perdonando, perdonando y no hacía nada. Eso solo era fastidiarme. A ver, un cartel. Convierte las X en O. Luego pulsa el interruptor. Vale. ¿Y cómo la convierte en O? Ah, pues así. Oh. ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y más importante, ¿Queda algo para mí? ¿Qué le para a Pairus sobre su espagueti? Eh, lo dejé. ¿En serio? ¡Caspita! has resistido el sabor de mi pasta casera. Para poder compartirla conmigo, no temas humano, Yo, maestro chef Pairus, daré toda la pasta que puedas desear. Jejeje, <risas> nie. Se supone que es así, de X a la O, y ahora le di el interruptor. So, ¡Lo sabía! Oh. Ahí está Papyrus. ¡Ostras! ¿Cómo te lo digo? Estabas tardando mucho en llegar, así que decidí mejorar ese puzzle, arreglando la nieve y que se pareciera más a mi cara. Por desgracia, la nieve se congeló en el suelo. Y ahora la solución es diferente Y claro, el vago de mi hermano no está por ningún lado Supongo que lo que estoy diciendo es No te preocupes, humano Yo, el gran papyrus, resolveré este dilema Y ambos podemos proseguir Mientras no, no dudes en intentar hacer el puzzle Yo intentaré no darte la respuesta Ah, no darme la respuesta, muy bien se supone que es así, que es fácil, ¿no? Ahora voy a... ¡Eh! ¿Por No me deja cambiar, no. Ah, entonces es difícil, tío. Ah, tengo que volver desde el principio. Vale, es que es muy difícil. Yo no me esperaba que fuera así. Yo me esperaba que... Podía seguir intentando... A ver, ¿puedo volver hacia aquí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No. No. Está mal, está mal. Yo me puedo pasar. Yo tengo. No. A volver al principio, es un puzzle difícil, ¿eh? Esto está mal otra vez. Pero yo creo que ya sé cómo hacerlo bien. Por aquí. ¡Qué difícil! ¡Por Dios! ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Ajá! A ver. Sí, ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Guau! Oh. Wow, ¡Lo has resuelto! Y lo has hecho sin mi ayuda ¡Increíble! Lo est estoy impresionado Los puzzles te deben importar Tanto como a mí bueno, seguro que el siguiente puzzle te va a encantar Puede que esta sea demasiado fácil para ti jeje jeje. Entonces tenemos que ir para adelante Eh, ahí está Sans Hola Sans Bueno, voy a seguir para... Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oye Es el humano te va a, enc a encantar este puzzle. Lo creó la gran doctora Alphys. ¿Quién es Alphys? Asgore. ¡Ahora Alphys! Esos dos no siguen ni quiénes son. ¿Ves estas baldosas? Una vez tiré de este interruptor, comenzarán a cambiar de color. Cada color tiene una función diferente. Los las baldosas rojas son infranqueables. No puedes caminar por ellas. Las baldosas amarillas son eléctricas, te ocultarán troca, Las baldosas verdes hacen sonar una alarma Si las pisas, tendrás que luchar contra un monstruo, ¿vale? Las baldosas naranjas tienen esencia de naranja Te harán oler delicioso Las baldosas azules son de agua Nada por ellas si quieres, pero... Si hueles a naranja, las pirañas te morderán Además, si una baldosa azul está junto a una amarilla, el agua también te retrogratará. Las baldosas púrpuras resbalará. resbala Te desliza a la siguiente baldosa. Sin embargo, el jabón resbaladizo huele a limón. Que no te gustan las pirañas. Púrpura y azul también están bien. Por último, las baldosas rosas no hacen nada. Pisarás todo lo que quieras. ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? ¿Comprendes la aplicación? Pues claro, ya lo entiendo. ¡Genial! Pues solo hay una cosa más. Este puzzle es totalmente aleatorio. Cuando tire de interruptor hará un puzzle que nunca antes ha, visto, ha sido visto. Ni siquiera yo sabré la solución. ¡Nieje! Nie, nie, je, je je. Prepárate. Ostras Madre mía, esto cómo lo hago. Pero. ¡Todo rosa <risas> y las rosas. <risas> y encima las rosas decía que las rosas es en... la que no me hacían nada y las rojas no me dejaban pasar. Pero las, las rosas no me dejaban. ahí no, no hacían nada. La nieve siempre se puede romper para convertirla en algo más útil. Esta, este simple hecho te llena de determinación. Snoring es, es Spaghetti. ¡Oh! Ostras, es un, otro puzzle. ¡Ah! ¿Dónde puedo volver al principio? ¡Ay! ¡Ostras! ¿Qué es esto? <risa> Sans y Papyrus. Sans es un montón de nieve con una palabra Sans escrita con un rotulador de rojo. Es una papay es un Papyrus de nieve. ¡Ah, Papyrus! Y ahí está Sans. No. Creo que, yo, que Sans es mejor que tú. Hasta en los chistes. Es mejor que tú porque es mejor que eh, en los chistes y son mejor. Quiero que ahora es por aquí, después por aquí Ahora por aquí Paso por aquí, paso por aquí Paso por aquí No es tan difícil como el anterior Y paso hasta aquí Conseguido, súper fácil para mí Y conseguido no, no veo nada Y no me dejamos. Eh, se está moviendo solo Ah, claro, porque hay nieve ¿Por ahí o por ahí? Bueno, voy a bajar por aquí Creo que es por aquí no, pero si es por aquí, entonces antes voy a ir por aquí a ver si qué hay. ¿Cómo? Hay un perro. Ah, es un perro, no pasa nada. No pasa nada, es un perro normal. ¿Cómo? Greter 2, pero qué es esto? Pero qué es esto? Ostras, no ser ese ataque. Ah, no, también este. Oh, guau, guau, guau, guau. Yo siento que te voy a dar por la noche un guau, guau. ¡Oh, ostras, está un montón! Uh. Cuando se ponga en azul Cuando esté en azul Me tengo que parar para esquivarlo Es que es imposible de esquivarlo Así que... ¿Eh? Por aquí. Es un puente. Normal. Espérame, ¿entonces no era por ahí? No. Pues de igual. Humano, este es tu último reto. Y el más peligroso. Contempla el desafío de terror mortal. ¡Ostras! <risa> Cuando diga la palabra, se activará. Disparos de cañón, pinchos y cuchillas. Todo se moverá. billón de... Violentamente Arriba y abajo Solo quedará la, la menor Posibilidad de victoria ¿Estás listo? Pa? Porque estoy A Punto de hacerlo Y bien ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy, voy a activarlo ya Pues eh, a mí eso no me parece que esté muy activado Ni a mí, la verdad es que no Bueno, este desafío parece quizá demasiado fácil para vencer al humano con él Sí, no podemos usar este Soy un esqueleto con principios Mis puzzles son muy justos Y mis trampas están experimentalmente es cocinadas Pero ese método es muy... Es muy directo. No, te, no tiene clase. A paseo que se va. Menos mal. ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria decisiva para Papyrus. Nie. Eh. Eh.